Welcome back to my channel. Today we have my friend Anhel here. Hola, bon dia, Bonjour. <laughs> Anhel is my friend from Chicago. He speaks four languages, and we'll get into that in our conversation. So, Anhel, qué idiomas hablas? Hello, Evan. Hi, everybody. Um, I hablo cuatro idiomas. <clears throat> I speak four languages. English of course, Spanish, my mother tongue, español. Uh French, estoy portuguese. And right now I'm learning Portuguese. Um avons un très Do you want to show us all of it? Oh, we we bientôt. Um je suis ici avec um, mon bon ami Evan et uh, en uh, Californie. J'aime cet état, c'est seulement la deuxième fois que um, que je visite la Californie. Uh, je suis originaire um, uh, d'Illinois, ici aux états unis d'Amérique. Uh, J'ai appris le français um, à, à Chicago, à Rockford, Illinois, et um, dans l'université, et aussi um, uh, dans l'université de Montréal, à, uh, au Canada. Et um, je suis allé plusieurs fois en France uh, pour améliorer mon français ici uh, aussi. <laughs> Pardon. Et, et comment grandi tu français Uh, um, yo aprendí francés este en uh, la universidad, en el colegio aquí en uh, Rockford, Illinois, en uh, mi estado natal, y uh, también este um, en, uh, tuve la gran bendición de ir a de ir a Montreal, Canadá a estudiar uh, por unos meses allá el francés y eso me ayudó muchísimo. Después este, um, fui tres veces a Francia mm. y eso uh, también para este, um, mejorar y aprender francés y eso me ayudó muchísimo. ¿Y, y cómo aprendiste? ¿Cuál es tu idioma primero? Ah, ¿mi lengua materna? Sí, sí. ¿Español? Español. Ok, ¿y cómo aprendiste sí. inglés, Sí. Bueno, primero, um, bien rápido, mi, mi historia personal. Sí. Mis papás son de Puerto Rico, y uh, mi papá es de Puerto Rico y mi mamá es de México. Um, ellos llevan muchísimos años viendo en uh, Illinois, Estados Unidos. Y este así fue que aprendí el español, es mi lengua materna. Después, este, um, cuando eh, yo nací en Illinois, pero pasé um, algunos años de mi infancia en México, en San Luis Potosí, México, de donde viene mi mamá. Este, toda mi vida he hablado español con mi familia, y cuando he visitado a mi familia en México y en Puerto Rico, mm. y este, um, el inglés ¿Qué, qué, lo, lo aprendí en la escuela con los amigos. ¿Qué ciudad en Puerto Rico? Ah, se, se llama San Lorenzo. Sí. ¿Oeste de hoy isla, ¿sí? Está al... al Sur-oeste? Si, sí, al sureste. Crazy. Sureste, oeste de, de la isla. Mm. Y, y que ciudad uh, tu mamá? Sí. Uh, de donde, de donde es? Mi mamá es de uh, un pe una pequeña ciudad que se llama San Luis po que se llama Cárdenas, San Luis Potosí. Okay. En el centro de México. Mm. Okay, okay. Y, uh, was English difficult for you when you were starting out? Or did you kind of did a bilingual thing mm -hmm. from girth? So. Was it wasn't very tough for you? Um, no, English wasn't very, very hard at all growing up. Yeah. I just picked it up, you know, as a child. Um, you know, being surrounded by it—that's the best way to learn a language: is by immersion. Yeah. What? Um, oh, and watching a lot of TV <laughs> and reading my comic books. Yeah, yeah, that's what I mentioned to my audience. So I, I recommend that they do Pimsleur and then start yes. talking with natives. I, I really like Pimsleur and uh, Duolingo and uh Evan has been very awesome in helping us and helping me uh, to keep up my languages we motivate each other we all, yeah. uh, hold each other accountable for our goals and it's awesome. we have a great partnership for evan with yeah. evan yeah y, um yeah our uh nosotros uh podemos a in portuguese uh, same sí, un poco uh, um, Uh, Ahora yo uh, uh, agora, uh, estoy uh, aprendiendo portugués. Mis uh, uh, amigos brasileiros, uh, portugués, uh, uh, uh, pido disculpas, uh, por, uh, uh, pero estoy aprendiendo uh, uh, todos los okay. días. Uh, portugués es fácil, ¿no? Muy parecido con español. Sí, me es muy parecido. Uh, la, la pronunciación, uh, la pronunciación es diferente, eh, um, mm. es, es muy parecida en lo básico, la, los vocales A, E, I, O, U tienen algunos um, sonidos nasales que no existen en español, uh, por ejemplo, llamar, uh, si, uh, uh, llegar, um, bom dia, el bom, bom dia, como para nosotros pues en español sería um, buenos días, eh, cosas así, pero sí es, es bastante fácil para hispanoparlantes aprender el portugués y el francés. ¿Y uh, cuáles uh, idiomas quieres aprender en el futuro? Este, um, quisiera uh, quisiera aprender italiano. Uh, um, sé un, po un poco de italiano. hablo un poco de italiano. Um, uh, me, me encantaría oh. aprender un idioma, una lengua asiática. Mm. Um, como oh. tal tal vez como este chino, chino sí. árabe filipino mm. sí, sí. tagalo o sí. japonés ah, okay. ¿Y, uh, tienes planes por uh, una vacación a Francia okay? Um, si Dios quiere, no tengo um, vacaciones planeadas a Europa este, en este momento, pero este, siempre estoy abierto a, ¿verdad? Este, a lo que Dios me dé y, este, y planeo, y cuando tenga tiempo libre, eh, definitivamente quiero hacer un viaje este, a Europa y también a, a visitar mi familia en Latinoamérica. Muy bien. Y, uh, do you have any tips for people? who are English speakers who want to learn Spanish. That seems to be the majority of my audience. Do you have any tips for them as they're going through their journey? Besides, you know, PIMS or talking to a native, watching movies, do you, <clears throat> do you have anything else? Yes, um, don't be afraid to make mistakes. Everything you know when you're learning a language, it's like being uh, becoming a child, being a baby, and being born again. You you know that's how we learn walking is by you know walking and falling down, getting back up, and uh, just speak it. You know, speak it, speak it. Uh, um, the grammar and um, pronunciation and those things you know. And you know, reading and writing that will come with time. You know, focus on immersing yourself in the language as much as possible if you don't have the possibility of living in the country where the language is spoken. Um, as Evan said, you know, watch TV in Spanish and Espanol, uh, watch movies, listen to music. Um, the United States of America has a huge Spanish speaking population. We're now, I believe, the largest Spanish speaking country in the One world. One of them, yeah, yes. Uh, for a long time it used to be uh, you know Spain and Mexico and Colombia but now you know United States is way up there with the huge Hispanic population yeah. um la no lección en español ahora este um, les sugiero a todos ustedes mis amigos este en los Estados Unidos de América y en todo el mundo especialmente los de habla inglesa que quieran aprender español a uh, mejorar su español Um, no tengan temor a equivocarse, este, equivocándose es como uno aprende, como dicen, este, rompiendo o echando a perderse, aprende, y este... Al, um, si no pueden estar en un país, visitar un país, uh, me, por ejemplo México, Puerto Rico, la República, la República Dominicana, verdad, España, Colombia, Venezuela, uno puede um, rodearse de gente aquí en los, aquí mismo en los Estados Unidos hay muchísimos hispanos latinos que hablan español y eh, están muy felices, muy, uh, muy agradecidos que ustedes quieren aprender a hablar nuestra lengua natal y les van a ayudar. Este, les van a brindar todo su apoyo y um, sí, con mucha mucha alegría y con, una, con mucha felicidad, este, um, les sugiero que, hab, que lo hablen lo más posible, que um, usen el internet, que vean videos en español, uh, música, películas, series, telenovelas. Este, Sí, todo, usen todas las herramientas a su uh, disposición para aprender nuestra bella lengua castellana y española. Y les deseo muy buena suerte en su aprendizaje de, del español y de cualquier uh, lengua o cualquier cosa que quieran aprender en la vida. Este Querer es, como siempre me dicen mis padres, querer es poder. Oh, great. Thank you, Ángel. And uh, stay welcome. tuned. We have, some, uh, we have something coming up, Angel. It's going to be a surprise, it's going to be great. Uh, Angel, would you like to say anything else, or would you yeah. like to... Yes, God bless you all, que Dios los bendiga a todos, que Dios les abençoe a todos, que Dios les abençoe a todos, que Dios les abençoe a todos, que Dios les abençoe a todos. And um I want to say a quick hello. Shout out to all of my family. Um, saludos a toda mi familia. Este en Illinois, en uh, in Milwaukee, Wisconsin, Iowa, Ohio, Texas, Florida, allá en Massachusetts, Nueva York. Estamos por todas partes. Los Santana y los Martínez de, de ambos lados de mi familia. Um, este. Um, les, les saluda y les da mucho amor, cariño y muchos besos y abrazos um, su amigo y su uh, uh, su familia, Ángel Ángel Eduardo Santana y este eh, soy muy estoy muy feliz de ser amigo de, de este gran de este yeah. gran joven aquí, este gran hombre Iv Iv Iván, yo le digo cariñosamente Iván Erickson It's great to have you here, hell and stay tuned, we got good things coming up. Thank you Take care, God bless